Su opinión en sí. el 829 451 3381. ¿verdad? Miren esto, señores. Estos son tres cédulas de, de nuestro técnico de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Cómo dice ahí? ¿Dice serie 56? No, ahí dice 402. Pero, lo que significa es la serie? que el sí, ahí, ¿Por qué 402. Lo que significa que ya serie 56 no representa a todos los francos Macorizanos Eso tampoco lo tomaron en cuenta en el famoso letrero S. Las cosas se hacen de manera general no podemos quedar anclados en el pasado, debieron pensar que ese serie 56 ya nos representa a todos, estos son técnicos nuestros aquí que están en nuestro estudio, solamente 3 de 5 tienen 4 o sea que ese serie 56 tampoco representa a todos los franco-macorizanos no, no, no, para que tengamos una idea en origen, Jan Jan, nosotros somos serie 56 ¿Sale? la mutación producto del volumen poblacional uh -huh. y de la junta pero no nos quita la serie 56, porque sus padres, tus padres, mis padres... Pero ya yo no lo entonces, sé. Entonces, pero fíjate una cosa, esa es la mutación. La ciudad, la el municipio está encentrado en la 56. Si tú buscas uh -huh. en todo lo que es el, el sistema de empadronamiento de la, de la Junta. Sí. Cada municipio tiene su numeración, sí. 36, 40... 31. No. Vamos a una llamada. Yo sí. quiero que tú me expliques ahorita por qué se cambia 056 a por 402? 4, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pero Vamos a ver no la llamada. Rato, la buenos, días. Días. buenos días. Buenos días. Gusto sí. de escucharlo. Este 2, pues, de acuerdo con Yayam, eh, que pongamos ah, el nombre ah, completo porque bastante por de es nuestro el nombre de nuestra de nuestra, de nuestra nuestra ciudad. También quiero recordarle o decirle a la persona al el encargado de recoger la basura en el ensanche de Duarte que ayer se le olvidó todavía la basura está expuesta en la calzada. Qué raro. Pues no? Qué no? raro porque la basura... Gracias a usted. Recuera. Adelante. Francis, ¿por qué se le quita 056? ¿Qué... No, no se le quita. Lo que hace es que esta nueva... a partir de, de una fecha, la Junta empezó entonces... Hay hoy día un niño nace ya propiamente con su cédula, sí. que es una numeración sí. de identidad sí. personal sí. de un niño que ah, ha nacido vivo en un hospital, centro vivo, vivo y viable, y dice viable como sí. dicen los abogados. Entonces, hay una llamada. No, no, no. Entonces, aquí la diferencia. En ese momento, ya hoy, la densidad poblacional en el registro está mutado, como yo digo. Debe tener, eh, tiene otra mezclatura que ahora no me llega, por la cual se ya se empiezan desde una numeración a identificar en todo el territorio nacional. Y por eso ya incluso tú puedes entender que hay veces cuando me pasa una 402 es un joven. Ya. Sí. Eh, y tiene incluso una identificación de que son los nuevos, los nuevos números de la Junta Central Electoral para identificar en San Francisco de Macorís o en Santiago. Aún nacido vivo y viable. Correcto, pero, pero, pero el concepto una, una, de serie 56 era es es propio lo que de tu municipio. cédula iniciaba de esa manera. Pero una pregunta. 56, como la ruta. Una pregunta, una pregunta. El 402 no solamente lo tienen los Franco macorizanos, no no no, no, no, no, no. Lo tiene todo. No, ya, ah, ah, ok. okay. Entonces, Entonces seguimos siendo 056. Por eso es que decimos que hoy no, no, no. nuestra identificación como ciudad para el orden administrativo nacional es 56. Sí, exacto. En esta. En estas, Circunscripción es 56. ¿Pero ¿Cómo se llama eso? Que, por ejemplo, cuando tú dices serie 56, en función de qué tú lo dices, nosotros tenemos que poner la gente en, esto, es en la identidad. Sí, pero es por esto, En la identidad. Pero lo que pasa es que 056 no es un número que va aumentando o disminuyendo dependiendo de la densidad, sino una identificación del lugar. Del lugar. Es el... Bien. Bien.